No, y tan bonito que es Afganistán de noche. Hermosa Vea o sea, cómo se ve. Cierto, es increíble. No, los pueblitos, Uah. vea las ciudades. De papá para Raptor, hasta le encuentro en 20 de Eh, Confirmación: contacto a la izquierda del helicóptero. You right so, you, no last you you. you, you you. your user you. joined you you, you your channel. Parada is Julius Okay. User joined your channel. Caña abajo, primera planta. Necesito un segundo. Estoy... Oh, Tengo tales civiles en la planta 1 User your channel. User left your channel. Al le informo, no, al parecer acá hay un entero que dice que caímos en la trampa no la cabeza, En que trampa ¿Abró fuego? Si, hágale, hágale Yo peñalado no me ojo